Entre los múltiples sitios que podremos encontrar si buscamos hosting gratuito vamos a elegir miarroba.com o miarroba.es. La diferencia entre uno y otro es que el punto .es nos va a mostrar la interfaz en español mientras que el punto .com lo va a mostrar en inglés. Pero en ambos casos funcionaría igual. De hecho, si no te funciona el punto .es puedes utilizar miarroba.com. Bien, vamos a empezar por registrarnos. Vamos a registrar un nuevo usuario y para ello nos va a pedir unos datos. Elegimos nuestro nick de usuario. Nuestro nick de usuario va a ser Raúl X. Me dice que es válido. Voy a poner el email, raúl.luna. Punto, raúl punto ...y vamos a contar de paso un pequeño truco... ...que alguna gente no con, no conoce... ...y es que si yo tengo una dirección de Gmail... ...si lo escribo bien va a ser mucho mejor... ...puedo añadirle a mi dirección de Gmail... ...que sería raúl.luna.gmail.com... ...un más punto la cadena que quiera... ...y esa dirección me va a llegar también a mi correo. Entonces, aunque me diga que la dirección no es válida, vamos a ver que funciona correctamente. La contraseña le voy a dar un 234 solamente para este ejemplo, un 234 también para este ejemplo. Estoy en Argentina, idioma español, hombre, día, podríamos poner el dato que quisiéramos, ¿eh? año, voy a poner el año 1957 ponemos el código de seguridad, si no lo viéramos claro, directamente pulsamos y generaría un nuevo código de seguridad, vamos a cambiarlo. J H A M. No queremos recibir boletines semanales de noticia ni promociones por email, pero sí tenemos que aceptar los términos de uso del servicio. Continuamos. Voy a recordar estos datos. Y perfecto. Me dice que para activar mi cuenta tengo que ver el mail que he recibido donde va a aparecer un código de activación. Aquí me están apareciendo datos de un ejemplo que he puesto antes. Vamos a ver, voy al mail y veo que tengo el mensaje de mi arroba, bienvenido, donde me da los datos, el usuario, nick, raúlexen y la contraseña era 1234. Y hemos visto que el código de activación es 6329. Escribimos aquí el 6329. Y nuevamente nos va a pedir que introduzcamos ZDIL. Continuamos. Bien. Me dice que el código de activación... Es incorrecto, vamos a ver qué es lo que he puesto mal, vamos a ver, es 6329, sí, vamos a ver, nombre de usuario, Raúl, X. y código de activación, 6329, esta no la veo clara, no sé si es una Q o una O, vuelvo acá, vamos a ver, las O, no, sí, parece una Q, pero bueno. Y esta se empeña en salir cosas... A ver, esta parece que es más clara. V, M, S, R. Bien, continuar. Bien, parece que ahora sí que ha ido bien. Ya estamos identificados. Lo único que nos quedaría ahora sería entrar a nuestro sitio. Entramos. Con el nombre de usuario, el que hemos, el nick -nick que hemos utilizado era Raúl Exen y la contraseña 1, 2, 3, 4. Conectamos, identificado correctamente, nos está redireccionando y ahora cuando termine la dirección vamos a ir al siguiente paso que va a ser crear el nombre de nuestro sitio. Bien, en este caso, este es un error que puede ocurrir. Eh, la página no está redirigiendo correctamente. Entonces, en ese caso, lo más simple sería miarroba.com y ahora voy a entrar con el usuario que había generado. Fijé, fijémonos que al ir a miarroba.com está saliendo en inglés. Vamos a entrar con el nickname Raúl Exe. Exe, 1, 2, 3, 4. Identificados correctamente. Y ahora ya sí que me dice que estamos correctamente logueados. Lo único que me ha cambiado el inglés. Bueno, si no nos funciona el español, puede ser suficiente con, con esto. Entonces, estamos logueados... Aquí están mis datos, pulso sobre mi perfil y veo ya los botones que tengo por aquí y sobre todo los servicios. En este caso, como soy un usuario nuevo, no tengo ningún espacio web. Voy a pulsar en los espacios web y vamos a crear nuestro primer espacio web. Pulso. En New Web Space, si hubiera funcionado bien, pues pondría nuevo espacio web en español. Pero como hemos tenido que irnos a la versión en inglés, me está cambiando el idioma. Vamos allá. Le voy a llamar mi escuelita. Aquí podríamos poner, por ejemplo, el nombre de nuestra escuela. Es decir, que es un sitio en español. Contraseña 1234, como ya he entrado en algunos ejemplos previos, la tengo ahí. M, -d -n -n. Continuar. Bien. Perfecto, ya tenemos el sitio. Fijémonos que el sitio es el nombre que hemos puesto, miescuelita.webcindario.com. Si hubiéramos puesto el nombre de nuestra escuela, de nuestra institución, aparecería con ese nombre.webcindario.com. Ahí estamos, tenemos ya el sitio creado. Me dice que todavía no tenemos una página index, con lo cual seguramente me va a dar un mensaje de que ahí no hay un error 404, ya me lo está dando, ¿eh? porque no tenemos página creada. Bien, voy a cerrar esto. Entonces, lo único que me queda aquí sería, ahora, Irnos a crear nuestros contenidos. Ya tenemos todo preparado, este es el procedimiento más complejo. Ahora vemos que lo de, su lo de subir contenidos de Excel Learning va a ser muy sencillo.